Esta nueva edición de Nonsense Cabaret de Pensamiento es eh, la terc el tercer cabaret de pensamiento que hacemos. Hicimos uno el año pasado, otro en Toulouse y volvemos otra vez al Circo Price. Y, eh, iniciamos este proyecto con otro digamos, programa piloto, que así lo llamamos, por el futuro festival Nonsense que queremos hacer dentro de un tiempo se llamó conversatorios para un ensayo. Este fue el primero que hicimos y ahora este es el tercer cabaret de pensamiento. En esta ocasión trataremos o pondremos sobre la pista conversar eh, sobre el fracaso con especial atención a la idea de error o fallo que de alguna manera encarna eh, la figura del payaso. Digamos que este, esta disciplina se prepara para tropezar, para recibir la bofetada, para caer ante las carcajadas de un público. Y también pues, podremos abordar desde otros aspectos la idea de fracaso, fallo o error con eh, otras personas invitadas que vienen del ámbito de la filosofía, la literatura, las artes escénicas y el ámbito empresarial. En Nonsense siempre invitamos a personas de distintos universos, como son la filosofía, el arte, eh, la literatura eh, para esta ocasión contaremos con la presencia de Fernanda Horasi eh, actriz, directora, pedagoga eh, que habréis visto seguramente en muchos eh, grandes teatros de, de la ciudad eh, con Iván de los Ríos, doctor en filosofía, un obsesionado de las figuras del azar también eh, que trabaja ahora como profesor en, en la Universidad Autónoma de Madrid Contaremos también con la presencia de Haute Géva, que viene desde Francia, Toulouse, que después de una vida como periodista eh, se lanzó al mundo de la emprendeduría y de la empresa, y eh, Ángel Zapata, eh, escritor eh, que ha basado su trayectoria sobre todo en el relato breve, y que eh, trabaja actualmente como profesor de eh, literatura creativa. Un amante de la CAN también, eso es importante decirlo. <risa> Tenemos la suerte de tener, contar con la presencia de la compañía PESIRC que ya es un clásico en, en nuestros trabajos, vienen con un extracto de su pieza Després de Tot, que será vista en Barcelona, en el Mercat de las Flos, en el Teatro Nacional de Cataluña y en el Teatro Grec. Distintos episodios serán vistos en estos distintos lugares. Eh, contamos también con la participación de Celia Marcet, que viene con su espectáculo Nus, eh, que ha contado con el apoyo de La de la Escuela Lido de Francia y también de El Cumbén o la Central de Cirque en Cataluña. Y contaremos también con eh, Víctor eh, de la compañía Piensa en Wilbur que mmm, viene con su espectáculo eh, Fuego Salvaje con un extracto que se estrenará en eh, esta próxima edición de Veranos de la Villa en Madrid. En este momento presente, no solo abordamos como el fracaso en eh, experiencias vinculadas con lo artístico o con lo, las experiencias vitales, sino que estamos verdaderamente en un contexto eh, de derrumbe, ¿no? estamos en, en, en un contexto de fin de una época, fin de una historia o fin de un mundo. Entonces, nos parece también interesante cómo mm, traer esto aquí.